a ver qué tal se nos da, a ver qué tal es, y bueno, a ver qué tal partido hacemos. Mm. Lindo primero el nuestro, y ahora ya el de ellos. Vamos ya a cantar la alineación del equipo local. Vale, está la Una alineación. Ocupará la portería. La por la defensa con Iñigo Martínez, el joven Dani Olmo junto a Sergio Busquets, por delante y en la delantera hoy estará RDT Raúl De Tomás. Creo que yo poner a Tomás de delantero porque le he visto y es un pedazo delantero killer, que vamos, enorme. Así que bueno, a ver qué tal se nos da el partido. Me preguntaba el otro día un amigo que era el spray ese milagroso que se le echa a los futbolistas cuando se lesiona y luego se levantan como si no pasara nada. Es verdad, y parece algo milagroso. Deberían venderlo en las tiendas oficiales. Te digo yo que los ingresos darían para algún fichaje extra el año. Y el otro equipo formará sí y vemos que este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1 Paco Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos media puntas Así pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea Bansi. Bom. Bansi. Mantalos es muy bueno ahí Vale, pues empezamos sacando Saca... ahí Raúl de Tamás, ahí está Respecto. Se ha pasado a Niolmo, Soler a ver ahí qué tal lo hace la cobertura con Sarabia, se la envía Jordi Alba. Busca congestionar el ataque Allá. por el otro costado. Y Sarabia, ahí está. Vamos Carvajal, a ver ahí qué tal. usted Venga, perfecto. Vamos a. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Ay, qué buena Pero la ahí. Arriba y se acabó Como lo metió atrás. Estoy a punto de hacer el primero. ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! Nada, vale, seguimos ahí. La tiene Isabelas ahí, bacasetas. Cuidado con vacasetas que se viene por aquí, por este lado. El interior. Uf, la podemos quitar, vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos, venga. Perfecto, ¡El esférico es para el rival! Venga, Raúl de Tomás. Ah, se tenía que ir ahí. Vamos. Vamos, killer. ¿Cómo se va? ¡Ay! Pierde el control tras esa entrada. Era buenísima, tío. Buenísima. ¿eh? Ahí. Soler. Ver? A ver, ahí. Está bien, oh. pero queda suelta. Punto ahí. Apenas ha empezado esto, pero ya vemos que ese portero no quiere ponerles las cosas fáciles. Ya te digo. Que tener cuidado Sabemos que Sarabia es muy bueno, pero ¿qué podemos esperar hoy de él? Vamos a mí ahí. me encanta verlo jugar. Siempre encuentra el hueco para asociarse ah, con el resto. Fuera de juego. ¿Será porque no Puta. tienen reloj, pero no han medido bien los tiempos? Y el resultado es fuera de juego. Fuera de juego claro. En mi opinión, fíjate, Manolo ha dado el pase demasiado pronto. Vamos, cuidado ahí. Vale, la quitamos. La, la pelota quita. va a ser del rival. Oscar Bajal ahí, perfecto. Ver ahí. Cuidado, Carvajal porque regala el cuero. Desde ahí podría colgar el cuero. Nada, no, se le escapa. Vale, va a sacar un Simón. Vamos una ahí. Carvajal. Muy buena ahí con Sarabia. A ver ahí. Perfecto, vamos ahora Raúl de Tomás. Vamos, vamos Raúl. Vamos. Parece que la roja está enfilada hacia la zona de peligro. Tenemos por aquí. Vamos. Entra el ataque desde el lateral. Bueno, pues no al tenido, final el rival recupera el balón. La no ha tenido, tío. Se complica oh, y se deja robar el cuero. Oh. Gol, gol, gol Un Golazo. España. Un golazo. ¿De quién? Pues de este hombre. Raúl de Tomás. <risa> ya lo encuentro Ay, por favor, pero cómo se ha dejado ganar la bola en esa posición. La bronca que le espera a este no va a ser pequeña, ¿eh? Buenísimo. Ahí está. Un golazo, en toda regla. En toda regla, vamos. Buenísimo. Muy bien, ahí está. Primer gol de Raúl de Tomás. Inaugura de el marcador 11. con este 1-0. Le dice que por aquí no hay recupera la pelota. Uf, a eso, Oler. Ay, Soler, trasida ahí, macho. Muy mala ahí, Soler. Que tiemble la portería. Y los rivales Vamos, se acercan con la posesión Buenísima y ponen fin a la jugada de ataque. Ahí. La pierde cerquita. Es... Gol, gol, gol. gol. Llegó el empate, qué golazo. De despiste. Haber Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. Tras este gol vuelven las tablas al marcador Muy empate a una. A ver ahí. Vamos, Está vamos. buscando huecos en la defensa con un brillante juego eso. de pase. A ver, Soler. Ha hecho que pierda el balón. El colegiado señala penalti. Qué bueno penalti. Ah. El árbitro señala Hostia, penalti. Hostia, fuera. Vaya situación, Manolo. No le ha hecho un favor a su equipo. Constantino fuera, tío. Constantino fuera. Qué suerte. Raúl de toma va a tirarle, ¿no? Qué penalti santo. Vaya penalti que se han hecho más tonto, tío. Muy bien. Pues no lo, pues lo han dado. Y ese penalti acaba en el fondo de la red. Observó el balón fijamente antes de golpearlo. Y logró mantener la cabeza fría. Muy bueno. Ese es un ve es cuando debuta eh, con Luis Enrique en nuestro partido. El partido partidos, se reanuda con España ser, por delante en el marcador. Ese es el discriminó a un jugador bueno. A ver, la es Arabia, pero con Sarabia y a ver, vamos perfecto. Para Carlos Soler. Joder, Soler. Ja, es Soler Max. Estabas en fuera de juego, colega. fuera de juego. Parece tío. que el jugador esperaba que el pase saliera antes y así ha pasado, que se ha metido en fuera de juego. Pues Soler tío. Minuto 17 ya y 2-1 ya con goles de los go, dos goles de Raúl Tomás casi. Pero pues ha sido un, el único que ha metido. El balón cambia de dueño. Vale. Nah, le voy a, voy a envían las altas con el con el portero, las envía pues pues Sus intenciones son metido. claras. puede haber segundo remate y la defensa de Camila un balón que ya se colaba en la portería ah, desde ay, de luego es pues ese, ese de absolutamente providencial ah. se acaba el peligro de ese ahí corner está. vamos pero chico dónde va? mano clarísima que pita el colegiado una mano de ellos Busqueta, a ver, saca arriba y está por allá Dani Olmo ah. El balón. el balón queda suelto. La quería la ahí. Se quería haber llevado la pelota, macho. A ver, a ver. Se la acaba llevando el rival. Muy bien. Ay, buenísima ahí. Está muy presionado. Corre. Qué buena presión en ataque. Buena ah, respuesta buena del era, portero. Para evitar el peligro. Era buenísima, eh. Esa rabia. ¡Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras! ¡Balón ah. para su equipo trae esa entrada! Ay, qué mala! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Cuidado, cuidado! cuidado está! ¡Vamos, se vamos! ¡Vamos portería. a la vía! ¡Vamos! ¡Puente Estarazo, pero oh. sale desviado! aquí iba para gol, ha enganchado Buenísimo, muy bien, ya sabes, a veces un par de centímetros marcan al. la ha tenido ahí de cabeza, la ha tenido ¿eh? ahí, minuto 24 ya el cuero queda suelto tras la entrada Ay, no. ha visto bien a su compañero Uf, qué bueno. gol gol gol vale, este va de tres en tres sé que habrá desayunado de vámonos tres goles o tres soles <ríe> perfecto vaya partida pues ahí hay, hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo o igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial muy bueno ahí. muy bueno buenísimo pues ahí está el hat trick. La diferencia por de dos goles, el partido está 3-1. Con decía que aprieta, ¿eh? a veces hay que tenerla ahí vigilada. Avanza con el cuero. Ah. Pierde el control del cuero. Busquez con el balón. Allá va Jordi Alba Y tocan una y otra vez ¡Qué espectáculo! ¡Chuta Sarabia! ¡Oh, el palo! Qué buena ha sido, macho Hubiera entrado, vamos, se hubiera flipado Qué buena ocasión esa última No ha entrado porque el palo se ha puesto cabezón Y ha dicho ya, que tío, no tío. Espera Joder, que vuelva el peligro la oh, qué paradón ha metido, macho! Vaya paradón lo diseas vaya para Doom que ha hecho. tú. El saque 30 de esquina ya. Valaria. Nada. No, ya la tiene él. Estamos ya. La pelota queda libre y la pierden Puede sigo? pasar. Llegando a la mitad y la tiene Soler a ver. Envío al área. Sergio Busquets. Sergio Busquets a ver. Ahí. No llevaba demasiado intención nah, el disparo. Va muy floja. Ese tiro va muy floja. A ver, Soler. Vamos, Soler. ¡Busque! La bloca y evita segunda nah, jugada. Soler nada. Digo. Bisper nada ahí. Muy mal. ¡Seca! Dani Olmo, vamos, vamos. No. Saque lateral para Grecia. Perfecto, Soler. Vamos hacia adelante. Hacia ¡Salavia! Ahí está. Raúl de Tomás. Venga, Raúl de Tomás. Vamos. Nadie consigue Vamos más. pararlo. Oh, ¡Alón! Fácil floja. para el portero. flojo ahora! Viendo la que acaban de fallar, tal vez se hayan relajado al tener el partido tan encarrilado. ¡Qué bien! Se anticipó y recuperó la pelota. Qué bueno y de Sarabia, eh Sarabia El centro oh. sale de la zona de peligro Buenísimo, qué pena Sarabia <ríe> Sí, señores Así se roba una pelota pues menudo entrada ahí, Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Aquí, aquí. y la cosa queda en nada Bienísimo. abajo eso es Allá. excelente pasa el espacio bien. la pide al hueco ah. y la salvó gonzález la salvó, yo gonzález. creo que todos cantábamos ya el gol muy bien el portero Llama la pelota está, buscando a ¡Oh! que el no remate. Qué pena. Qué pena ahí. La ha tenido. No, pues ya estamos en el. Pero peligro ecuador, en esta llegando. contra. Encuentra espacio. Muy mal que la ha retrasado. Ah. Bueno, vamos, vamos, Ha visto bien a su compañero. Ahí está. Pelota arriba de la por. Buen pase buscando la espalda defensiva. La muerte ya. hueco montarán la contra ha ah, querido fusilar y se le ha ido fuera paco ha sido una muy mala decisión uf, cuando uf. lo tenía todo de cara para marcar la buenísima y nah, se le fue muy alta allá. 143 nada nos queda nada muy poquito llegar y la diferencia que será un, de unos dos minutos o por ahí calculadamente soler Saravia. ¡Ah! hablo Sarabia ya con ahí. el esférico es con espacio para el centro ¡Oh! y el cabezazo se muy va buenísimo. alto qué pena otra vez ya han traído dos veces que gol. qué pena ya han traído dos veces y allá y ahí está ahí el sitio está ahí entre Raúl de Tomás y allá allá es muy bueno es un lateral muy bueno también muy versátil Pero es que Raúl de Tomás es un delantero. bastante bueno Sarabia Saravia recibe el cuero. Qué bien filtró otra, con intención. Otra. El ah, canciller hace su trabajo. Muy floja. Vale, nos vamos al Pues este silbato da carpetazo a la primera mitad. Nos vamos al descanso. <ríe> Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese. ¡Es que me emociona, Paco! Increíble lo que ha hecho hoy este jugador, Manolo. ¿Es cosa mía o parecía que le salía todo? Sus compañeros han hecho muy bien en dejarle tocar balón todo lo posible porque menudas asistencias que ha brindado hoy a su equipo. Pues ahí está. hat de gol de Tomás. Bastante... Ha sido el partido esta vez, yo creo. La posesión bastante buena. Un 50-50 está muy equilibrada. Y es un 49,51% y bueno aquí están los tres hashtag. Ahí, ¿eh? ahí está y el golazo pues ahí el, el, el error súper tonto de que tenía el portero pero bueno ha sido un buen partido 3-1 vamos a continuar comienzan los segundos 45 o sea, ellos, minutos posesión y de la el selección Elena a Ah, dado en la cara. <ríe> mano despegada del cuerpo. No, falta. Vista, nada dado en vista y no la cara. fácil de pillar. Vale, pues. Vamos a meter ahí Tita. ¡Ah! Oh. seguridad! ¡Se abren las opciones para la contra! Ah, <ríe> bacasetas no. no, no, ha decidido que se sobra y se va oh. pues el brazo de parador pues que el va para adentro ¿eh? lo ha visto dentro lo ha visto dentro la verdad la pelota cambia de equipo Dani Olmo. gol de Tomás, vamos. Vamos. Vamos, Los ahí, españoles vamos. arrancan como un tiro a la portería. ¡Vaya parado, oh, Qué paradón os ha sacado. No qué paradón. Saque esquina y ahí muere el corner. Malo, mira, mira, mira. Esto huele a peligro. Sí, vamos mira. a ver cómo acaba el contraataque. No, que se pase al hueco. No, Puede hacer no, daño. No, Está da en el oh. poste. Madre mía, lo que me he salvado. El poste. El poste. Centro directo al área, oh, se acaba el peligro con ese despeje. No, Raúl de Tomás. Uf, Mal sienta cuando crees vámonos. que vas a marcar. Y el... Pero vámonos a este ataque. Vámonos. Aún estamos con la adrenalina. Ah, de las nubes. ¡qué jugada. golazo, Dios. Vaya golazo, Paco. Es lo que cabía esperar en esta circunstancia. Hombre, Valoro, teniendo más hombres en el campo, es lo que todos nos esperábamos. De Vamos cualquier ya forma, le vas a sacar no, la, la se manita a Los colores. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Buah, esa ha sido buenísima porque es que me han dejado a Raúl de Tomás solo hacerla. Si no, Cambio de cromos conmigo. Se va a producir una Mira, sustitución. Y quien entra, entra. Entra de Tomás, sí, de Tomás el balón vuelve a rodar con 4-1 en nomás? el marcador. Sí, a ver quién entra. ¿Quién ha entrado? A Mantalos, a monta a, a Mantalos. Muy bueno también, eh, Mantalos. Ah, ahí. Nos retrasamos ahí. Falta. A ver la repetición porque no tengo clara la voluntariedad. La saca y Alba, ahí va ya, cambiamos arriba. ¡Carbajal! ahí. Pablo Sarabia con el esférico. Solera, a ver ahí. Raúl de Tomás. Ya, Tomás. Pues no otra. se detiene ante nada. Oh. Tapa bien, pero queda suelta. Ver, mira. Raúl de Tomás, qué crack. El cuero lo gana Dani Carvajal. De tomar. Oh. ¡Y esta es una gran parada! Pero no vale porque hay banderín arriba. Estaba fuera de juego. 58, nada ya estamos en la segunda parte, estamos ahí, uy, casi me la dan ahí. Seca Mantalos mantalos No ha conseguido pobre, controlar el esférico Soler, Sarabia ahí no, no llega Sarabia, no llega Se lleva el balón el equipo rival. Un concepto la de la portería oh, Está buenísimo de, la callao, de ¿Tiene que pedazo de parada? Para quitarse el sombrero y aplaudir mil veces. Claro, Chapo, ellos, ellos Chapo, están Chapo. Ellos están con un hombre menos. Se de la calle ahora. Vamos o sea, en la primera corner parte. Y que le va a costar bastante el Aunque tienen jugadas buenas. ¿sí? Carvajal. No corran más, que hay fuera de juego Ay, vaya, tío De verdad Minuto 62 Seca Seca Diego Martínez El pase no le sale como esperaba Ay, qué buena A mover Ay, era de Raúl de Tomás, pero... Intentó abrir a la banda, Nada, pero le faltó le ajustar bien el tira línea. Mm. ¡Bonísimo! Oh, vamos, vamos. Se lleva el balón con peligro. Oh. Arriba, abajo y para dentro. Uno más. Ahí se pone está. por delante con un gran gol. Vamos, el cinco a cero. Vaya ha manita. Muy buena mano ahí. Otra vez, para que lo veamos bien, qué categoría, qué arte. Y qué manera de dejar en evidencia a toda la defensa. Ya te digo. Echa a rodar el balón con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles nada menos. Ya ves. Carlos Soler, que bien filtró con intención. Ya, Busi, a ver, Busi, El portero que tiene no, la bola del equipo rival no tendrá meter. que currárselo. Si no quiere vaya. superarle. Sí, Marolo ha sido Busi una bueno. No Está sencilla verdad. para él. Eh. Se le va fuera La trayectoria se le va afuera. Corner bien sacado. Ese no. cabezado se va afuera. Se va afuera. por carlos soler toquecito de verdad que si alguien quiere saber lo que vaya de la de la de si alguien quiere de la de ha de la de la de la de ha de la de hasta de la de Hoy están que no perdonan una. Están siendo muy superiores a su rival. Y el marcador es buena prueba de ello. Hoy nadie puede hacerle sí. sombra. Muy pues Veo aquí más está probable está el que aumenten su renta <ríe> a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismal. No sé, 6-1. Ahí lo tenemos. de Tomás Venga otro Madre mía Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! <risa> Esto ya Sin boom Está acabado Ha arrancado la moto y no ha parado hasta marcar Hace falta mucha habilidad para hacer un gol así Y también un buen físico, eh Eso sí, la defensa también ha estado un poco flojita Para mi gusto este Raúl de Tomás no le coge ni Dios, no, este no le coge nadie. El 72, Solo un equipo sobre estamos el, ya, en el final, ya, ya estamos en los últimos minutos ya. Última parte ya casi. Sarabia. Balón alto alta. al espacio. Eh. Casi consigue arrebatársela perdido No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque no, de banda. Hay un cambio. No sé, Antonio, que se busca con Hacen este cuatro cambio. cambios Sí, sí, se trata de una doble sustitución y por tanto veo posibilidades de que cambie el dibujo del equipo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio Gaya. Atraviesa líneas como un puñal. Oh. Qué bueno, tío. Gol España. Qué golazo de Gaya. Ahí es que se han desentendido. Esta gente se ha desentendido. La defensa no estaba tan atenta como debía. Mira y tío. el rival lo aprovechaba para marcar. Ah. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo Trayazo. ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Oh, el gol. Mm -hmm. <coughs> Interesante jugada solitario, puede ser peligrosa. La cuelga al área. Esa pelota rueda. Pacífica la mano del portero. Buenísima. Arabia. Ahí. Vamos Arabia. Se ha colado. Mete a las fiestas Arabia. ¡Tigo! <risa> <risa> ¡Qué jolazo! Ya nos muestran de nuevo el gol Que viene precedido de una buena contra Y ha Se acabado decidiendo con un disparo tremendo ¿Cómo lo ha sacado, tío? Dios O oh, muy bien Está en minuto 79 Ya ya estamos en los últimos instantes Ahora ya sí ah. Buena entrada, pero no evita el saque de banda Ha decidido que se sobra y se basta El solito Entrada limpia del vía el esférico no hay, hay. Ese pase wow. al hueco puede madre, hacer buenísimo. daño ¿Pasa Carlos Soler. Que alguien atrape a ese ladrón. Está demasiado tiempo ahí. Ay, ay, ay. Ay. ahora aquí. Bueno. Buen pase filtrado. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Qué locura. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Que casi me lo hubiera cogido ahí, ¿no? ¿eh? Espérate. No estaba ahí, ¿eh? Casi me la para, yo creo. Y pierde el cuero. Pues bueno, vamos. Otro. Ah, Vaya intervención. Las manos de Odiseas. Las bueno, manos de Odiseas. Posible ahí. Se la ah, lleva atrás en la entrada. De Gaya, hombre. Sarabia. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Veremos si sale de esta. Alba se equivoca en la salida de pelota. Gaya. Menudo estirado del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parada! Una parada muy plástica, Marolo. Seguro que la incluirán ahí? en el resumen del partido. ¿Cómo la esconde, macho? Pone el balón dentro del área. ¡Ugh! Hasta una de Vin para ese cabezazo. Claro, se veía. ¿Eguas? Vamos a llegar al final ya. Faltan nada, un poquito tiempo. Y la tiene. Oh, y el portero lo está abordando González. <risa> sí, Manolo, sin duda, cinco minutos. ha demostrado su calidad en esa acción. 95. No tapa, ¿eh? Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Aquí hay partido para rato. Manolo, cinco minutitos ha indicado el asistente. Espero que basten para que podamos disfrutar de más ocasiones y quizás. Muchas gracias, Antonio. Qué pena, ¿eh? no. Cuidado. Nadie qué le cierra esa banda. ¿Qué viene, qué viene. Oportunidad no, oh, excelente para sacar un centro. viene. Oh. Cuidado que continúa el peligro. Oh. Y el gol. El gol de los helenos En los últimos instantes Va a hacer el segundo El 10-2 <ríe> El 10-2 Pobre portero Ya es mala suerte despejarla de esa forma Para acabar teniendo que recogerla de la red Ya te digo Es que la ha dejado muerta la Ha dejado el balón muerto Pablidis Pero, Pero este tío se pasa, ¿qué? No, vamos a a villas, Está no, Está atravesando todo el campo buscando Estamos la meta contraria. Se acabó. Y eso es todo, amigos. Buen partido el cuadro local. Menuda actuación, se han sacado de la manga. Una victoria cómoda que refleja su superioridad en el partido. Muy buena, Su este. partido Muy hoy ha sido más. creo que para enmarcar, Paco. Sobresaliente, Manolo. Sin duda ha sido quien ha marcado la diferencia en este partido, gracias a sus goles. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el partido. Nos vemos en el siguiente, dentro de unos poquitos días. Será entonces el, el españa eh, eso es decir. Nos vemos en el próximo.